Esto se ha salido de control, esto del COVID-19, se ha salido de control, señores, y, y se ha salido de control en la mayoría de los países. No hay, ni siquiera hay vacuna, eh, no hay vacuna. Eh, se han anunciado vacunas, pero en realidad todavía no hay la certeza desde el punto de vista científico y de los organismos que son los reguladores y los que dan el aval para ese tipo de registro médico cuando se tira al mercado ¿no? una vacuna, una medicina eh, en realidad no se puede decir porque Rusia anunció hace unos días pero la verdad es que eh, Estamos estamos en una situación de incertidumbre total. Donde esto se ha salido de control, ya hay pueblos que han tenido reversa, que se creía que ya habían superado esta situación. Aquí mismo dice el representante de la OPS, que cuando se cree que ya ha llegado un momento de control, entonces vuelve para atrás. En el día de ayer, en el boletín dado a conocer hoy, fueron 300 y pico los contagiados y 8 muertos. Pero de repente nos metemos en 2.000, en 1.000 y pico. Y qué pena, eh, eh, este virus, que el, el peor daño, aparte del sanitario, Va a ser el económico, señores. Todavía nosotros, todavía nosotros no tenemos ni idea del daño económico. Mira, ya Luis Abinader habló de que tiene que endeudarse. Eh, van a someter un presupuesto complementario para eh, poder hacer frente a los problemas y las demandas en una serie de áreas y no hay cuarto, no hay cuarto, van a tener que coger prestado, hay quienes dicen que con los préstamos que se van a tomar se va a pasar del 60% de la deuda pública del producto interno bruto o sea que va a aumentar grandemente el endeudamiento del país, se va a producir un real retroceso de carácter económico. Eh, va a haber quiebra de empresas, señores, eh, por mayor y detalle y gente perdiendo su empleo. Y eso va a traer problemas de carácter psicológico, gente con problemas psicológicos. Porque a la hora que tanta gente hayan perdido su empleo, y con todas estas restricciones, mañana de que se va a anunciar otras medidas adicionales. Claro, se van a anunciar otras medidas adicionales. Y ya llevamos por este trajín seis meses. Imagínense ustedes si se van a tener que endurecer medidas. Eso va a implicar más tardanza en la recuperación eso va a implicar que definitivamente la recuperación económica va a ser mucho más lejos y más lenta. Y eso se traduce en problemas de carácter económico, de carácter psicológico. Porque a la medida que una familia de cinco o seis miembros hayan perdido sus empleos, que no tengan entrada fija para su alimentación, y el gobierno anunció que hasta diciembre va a mantener vivo esos programas, pero eso no, eso no es sostenible en el tiempo, eso no es sostenible, ni tampoco eso resuelve un problema de carácter estructural. Eso va a llevar a una situación de quiebra total en, en, en la economía dominicana. Es una situación, entonces no hemos querido cooperar como ciudadanos. Hemos desafiado, hemos olímpicamente, y entonces eso va a crear más sufrimiento. Muchos gozarán todavía, pero esto se, esto, esto, esto se va a grabar. esto se va a grabar. esto no, no va a ser un juego de, de tapita. Eh, es preocupante, es preocupante, es preocupante. Bueno, finalmente ya la señora Xiomara Cortés fue juramentada como la nueva gobernadora de San Francisco de Macorís. Déjame ver si tengo una foto de ella para que los que no la conocen la puedan conocer. Ella es una eh, activa e importante. Mírenla aquí, esa es la nueva gobernadora de San Francisco. Anda, para caray, ¿qué hice? Es que Xiomara no quiere salir aquí. Ella es la nueva gobernadora de San Francisco de Macorís. Mucha gente dice que ella se lo gana? Sí, sí, ella tiene mérito. Ella no tiene un nombre que se conozca grandemente, pero ella tiene mérito porque ella es una dirigente de ese partido durante mucho tiempo. Ella ya fue juramentada junto a con 30 gobernadoras más que en el Palacio Nacional en un acto celebrado esta tarde. El presidente Luis Abinader juramentó todas esas gobernadoras, que son todas mujeres, en la, en la 31 provincia. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, Omar. Buenas, un placer. Buenas noches, Omar. Placer, placer, placer. placer mío saludarlo así pues, eso que usted está hablando de lo que de, de gobierno lo de que que eso nada más le conviene a, la, a muchas empresas porque lo que la empresa lo que está dando es poco dinero nada más le conviene a ellos a los dueños de la empresa bueno vamos a ver entonces Está bien, gracias. Gracias a usted. Este, eh, bueno, miren, yo quería hoy dedicarle porque recibí ayer cuando estaba haciendo el comentario de mi amigo Ido a Destiempo, el general eh, licenciado Jacinto Tejada Mena, eh, Doña Negra y Tina me, me llamaron su querida hija, su querida esposa e hija, para darme las gracias por los comentarios que yo hice pero en realidad es un deber cuando una persona... Buenas tardes. Buenas tardes, Un placer. Pues, es cierto que le van a dar la, la, la, la, la del cama a No, eso no se sabe. ¿De nada, nada de eso sí. se sabe. Todo eso son especulaciones. Nada de eso se sabe. Eso no está establecido todavía. Bueno, entonces le decía que... Eh, decidimos... Eh, Darle un saludo caluroso a Doña Negra, a Tina, y dedicarle el programa en el día de hoy a la esposa e hija de ese amigo General Tejada Mena, y a él también donde quiera que se encuentre, que fue un gran seguidor de este programa y un gran amigo nuestro. Así que a Doña Tina, a, Do a Tina, a Doña Negra y a General Tejada Mena, un saludo y. Mi cariño eterno, mi cariño eterno a todos. Tenemos una llamada, Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas, un placer. Es, es para decirle que Luis Abinader no tiene necesidad de coger prestado. ¿Cómo Porque que no? Lo que tiene que hacer es agilizar el juicio a los corruptos. Eso no es así. Y que devuelva todo el dinero que se robó y así evita otro, una, un endeudamiento. Buenas tardes. ¡Biena! Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes, señor. Esto es a una denuncia. Adelante. Yo, yo, yo, yo, yo, yo como lo, en la calle Salomé en la paradería del Real, venden los panes y los que trabajan ahí sin mascarilla y sin guantes. Venden los bolsa en la bolsa, sin guantes y no llegan ni mascarilla. Ah, es una es, de Real, es, la pero... en la paradería del Real, en la Salomé por favor. ¿E eso es muy sí, grave. Es una denuncia gravísima. Eso no, es muy grave, muy, muy grave, gracias. Sí. Pues, pues, pues, pues, muchas gracias. gracias. Miren señores, déjame okay. decirles algo. Que la gente a veces por ignorancia y desconocimiento, cree que las cosas son tan fáciles. Si, si se necesita dinero ahora, oigan bien esto, para, porque tenemos que orientar a la gente. Ante ese eh, planteamiento de esa amiga televidente. Oigan esto para que ustedes vean por qué que los programas serios tienen que orientar. Ella dice que Luis Abinader no tiene necesidad de coger prestado, porque nada más hay que quitarle los cuartos que los se robaron. Señor, y un juicio de eso se lleva varios años. De investigación. de investigación, de comenzar eso. Se pasan los cuatro años de Abinader en un juicio de eso. Entonces, si él se pone a esperar, para que ustedes vean por qué nosotros... En este programa tenemos que ahorita... Si, si el país se pone a esperar y que... Ah, mira, que condenaron a, a, qué sé yo, a fulanito de tal. Y le van a quitar los cuartos. Se mueren toda esa gente de COVID. Y se mueren toda esa gente de hambre. Esos cuartos son ahora que se necesitan. ¿Ese, ese problema comienza a investigarse ahora. Y eso no se sabe el tiempo que se coja. Por eso que mucha gente en esta televisión desorientan a la gente... Que creen que sí, que ya ahorita que, que están quitando cuartos. Que eso tampoco es seguro. eso Es una aspiración del pueblo dominicano. Viene a bellos, gente tiene... Claro, sí. pero la gente habla así. Y no es así, no podemos desorientar. Va a tener que coger cuarto y es rápido. Porque se necesita dinero. Porque el Estado está virtualmente quebrado. Entonces, se va a poner a esperar. Ah, sí, déjame que hagan un juicio.